Los ingleses nos robaron las Malvinas y ella se vengó robándoles, destrozaron a Cintia Fernández. Todo tiene luces y sombras y parece que la coreografía que presentó Cintia Fernández y Gonzalo Gerber en el undécimo ritmo del Bailando 2018 tuvo los dos condimentos. Los jurados del certamen de baile se emocionaron por el homenaje a los excombatientes de Malvinas, el dúo consiguió 27 puntos, el segundo puntaje más alto se retiró del programa de Marcelo Tinelli con una sonrisa en el rostro, sin embargo, las críticas llegaron a través de las redes sociales. Los espectadores son los más filosos a la hora de opinar y no dejan pasar ningún detalle. En esta ocasión, los cibernautas notaron que la coreografía que presentó Cynthia era igual a una de Britney Scott Talent y no dejaron pasar la oportunidad y la liquidaron en las redes sociales. Los ingleses nos robaron las Malvinas y Cynthia Fernández se vengó robándoles la coreografía. Ya resulta pesada, aburrida, plagio a Fulia haciendo que le pidan perdón, el de Cintia Alto Plagio, deberían bajarles puntuación a los que hacen plagio y Cintia Fernández homenajeó al plagio, fueron algunos de los lapidarios comentarios en Twitter. Lo cierto que es que la participante ya sufrió una acusación similar en otra de sus presentaciones. Y en esta ocasión, los jurados no hablaron al respecto, puntuaron exclusivamente su puesta en escena y el puntaje la dejó a un paso de la siguiente instancia, una de las últimas del programa de Marcelo Tinelli, ya que el fin de la temporada 2018 se aproxima. Por otro lado. Fernández dijo que este año buscaba estar alejada de los escándalos y conflictos mediáticos, pero parece que su objetivo no se cumplió porque en las últimas galas estuvo involucrada en varias peleas y la más destacada es la que protagonizó con Marcelo Polino. La participante y el jurado se dijeron de todo y el periodista le insultó de una manera muy fuerte. Eso es el caso ignorante, a gatas terminaste la primaria, dijo el conductor de los especialistas del show.